Saludos nuevamente desde Crescante y hoy te voy a eh, compartir este dibujo que vamos a estar realizando en Solidworks. Te pido, ay, te pido una disculpa primero que nada porque está un poquito eh, eh, distorsionadas las medidas, pero bueno, voy a hacer lo posible por interpretar todas ellas para que tú tengas la facilidad de poder interpretar el dibujo y realizarlo. Estamos en una proyección donde tenemos nuestra vista frontal con nuestra vista superior. Y a partir de ellas vamos a construir nuestro objeto que tenemos en portada. Voy a dejar de compartir la imagen para compartirte ya contigo el SolidWorks. Y ya que tenemos SolidWorks compartido, voy a abrir un nuevo archivo pieza. Ya sabes que esto será en milímetros. Y voy a hacer un extruir sobre el plano alzado. Y voy a generar una línea constructiva de longitud infinita que va a estar posicionada sobre el origen y ya lo tenemos en esta posición. Una vez que estamos ya en esta posición, simplemente a partir de, este, de esta característica voy a hacer lo siguiente. Voy a eh, trabajar... De la siguiente manera, voy a hacer un círculo o un arco con centro. Esta es una manera de, de empezar a construir el objeto que va a ir prolongándose hasta esta posición. Y vamos a hacerla que cruce los 180 grados y le vamos a poner que tenga de radio 40. 40 de radio. Y luego voy a hacer exactamente la misma operación, centro con círculo, con origen. Y de acá nos vamos para este otro lado. Y cerramos esta, este bosquejo y este otro bosquejo. Lo cerramos, mantenemos esta porción de nuestro dibujo. Y vamos a ponerle un radio correspondiente que me está marcando que es de radio 30. Pues le ponemos 30 de radio. Y por acá me está marcando un grado de libertad. ¿Cuál es ese grado de libertad? Que esto puede ir subirse o eh, moverse de posición. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionarlo, seleccionar el origen y seleccionar el otro lado. Bueno, nada más una. Seleccionar esta, esta línea con un clic, un control sostenido con el origen y hacerle coincidente para que se alinee. Y ahora esta línea con esta línea para que no tenga grado de libertad, los hacemos colineales. Y ya tenemos nuestra primera parte de este ejercicio. Ahora, ¿qué podemos hacer de una vez? Pues De una vez podríamos ya meternos a... A trabajar la siguiente parte de nuestro dibujo. Que sería esta porción. Volviéndonos. De alguna manera. Llegando a, esta pos a este posicionamiento. Y de ahí po podemos darle ya cota inteligente. La distancia entre esta línea y esta línea son 20. 20. 20. ¿De acuerdo? Esta línea mide 10. Esta línea mide 10. Ah, oh, bueno, esta línea ya no, no la medimos porque la hizo coincidente con esta. No te preocupes. Esta línea la voy a la voy a dejar así. Voy a recortar este pedazo para tenerlo con libertad. Y esta línea la voy a hacer tangente, ya sabes, vamos a hacerla tangente con este arco. Ponemos escape y seleccionamos la línea, seleccionamos el arco y lo hacemos tangente. Y esta línea va a requerir una distancia. Esa distancia es de, con respecto a la línea de longitud infinita y diametralmente, es de 110 milímetros de acuerdo a lo que nos está mencionando el dibujo entonces ya lo tenemos ahí 110 fíjate cómo hice alguna modificación de una vez y ahora creo una simetría de entidades selecciono esta línea esta línea esta línea esta línea esta y esta y le pongo con respecto a la línea de longitud infinita y le doy a aceptar y simplemente procedo a recortar esta porción de mi dibujo. Y ya tengo ahí el perfil correspondiente a la base de nuestro ejercicio. Entonces simplemente me voy a salir del sketch. Lo voy a girar un poco para que tú lo veas. Y voy a extruir en plano medio 120 milímetros. Y ya tenemos de alguna manera, nuestra base correspondiente. Posteriormente a eso, me está pidiendo un redondeo que no alcanzo a percibir, por más que le bajo. Ah, sí, de 5. De 5, ya le bajándole la resolución, si sí alcanzo a ver que son 5. Entonces le ponemos 5 en esta esquina. Esta esquina con el crawl ball roto, puedo seleccionar estas otras esquinas. Y selecciono esta otra esquina y cambio las aristas a radio 5. Y ya que los tengo en radio 5, le puedo dar a aceptar. Voy a poner mis lentes para poder observar mejor eh, las características del de dibujo en el plano. Y ya tenemos acá esta opción de ponerle nuestro radio de 20. Y ya tenemos acá nuestras características correspondientes a nuestro objeto finalmente podríamos ya poner nuestros agujeros eh, nuestros agujeros eh, en alguna posición pero primero vamos a hacer un plano paralelo a 55 para trazar este cilindro que está en la parte superior entonces nos vamos a geometría de referencia le ponemos plano generamos sobre el plano planta y le ponemos, con respecto al plano, planta 55 milímetros de distancia. Y en esta dirección, hacia arriba, para que tú lo puedas ver proyectado, generamos ese plano y a partir de ese plano, extruimos un cilindro. Ese cilindro va a tener de centro en el origen. Y va a tener, no es cierto, no es centro en el origen de SAO. Son dos círculos. Uno en esta posición y otro en esta posición. Ambos círculos son iguales. Ambos círculos, ya le pones que son iguales. Ambos círculos están alineados verticalmente con el origen. La otra cuestión es que este esté alineado con este también verticalmente. Y la distancia que tienen estos círculos, ahorita te la digo. Entre ellos es 80. Vamos a ver si es cierto. No, no, son 80, son 60 entre ellos. Y como son iguales, cada uno mide de diámetro 40. Hay más distancia de acá al origen. La tenemos que poner y si son 120, pues tienen que ser 30, ¿no? Para que queden más o menos en el centro de nuestras características. Ya que estamos ahí en el centro de nuestras características, simplemente le damos a aceptar y proyectamos. ¿En qué dirección vamos a proyectar? Nos vamos a proyectar en plano medio hasta el siguiente, le vamos a poner hasta el sólido. Cambiamos dirección, acá hasta este sólido, y ahí queda proyectado nuestros cilindros. Y observa, ya tenemos acá nuestros cilindros proyectados sobre esta posición. Y ahora podemos hacer un extruir corte sobre estas caras. Vamos a poner un rectángulo con centro en el origen, eh, para que tengamos identificado el centro del círculo. Posicionamos nuestro centro, si quieres puedes hacer una línea constructiva, horizontal ahora, ¿para qué esa línea constructiva? Simplemente para decirle, ¿sabes qué? Acá hay 20 milímetros, acá hay 20 milímetros, y creamos simetría de entidades, lo que vamos a despejear es esto, ahora, para no tomarlo en una sola, as, abrimos un cuadrito con un clic sostenido en derecha con respecto, con el, perdón, con el, man, el botón izquierdo del mouse y luego con respecto a este. Y le damos a aceptar. Y ya posicionamos a esto, sí, cortamos por todo y le damos a eh, aceptar. Espérame tantito, acá no es, por so, todo, no es por todo el sólido, no es hasta el sólido, si no es todo el sólido para que podamos hacer los huecos correspondientes. Finalmente, vamos a trabajar con otra vez el asistente de taladro. Vamos a hacer un counterboard. Un counterboard. Muy sencillo. Ese counterboard va a tener de diámetro personalizado va a tener 6... Déjenme ver los detalles. 6. El diámetro del barreno es 6. El diámetro del counter o del avellanado es 10. La profundidad del avellanado es 2. Y es por todo. Y es por todo. Vamos a revisar que tengamos todo por todo, no tenemos nada de diámetros, nada de otra característica, ¿no? Entonces ya nos vamos a las posiciones, posicionamos el primero, vamos a dar una distancia de 20 a esta orilla, 20. 20, no 29, porque le puse 29, 20. Ya tenemos 20 y le damos a aceptar. No es cierto, todavía me falta la distancia. Esto mide 10, ¿no? 95 me está diciendo, entonces vamos a ponerle la distancia de este centro a este centro le ponemos 95 entre 2, o sea, 47.5. Y ahora sí ya está posicionado, le damos a aceptar, se posiciona y ahora vamos a hacer una matriz lineal. La matriz lineal va a correr en este sentido, le vamos a poner 30 de distancia y le vamos a cambiar a 3. Tres instancias. Ay, ya, ya, a ver, acá déjenme ver. Veinte, parece que son ochenta, entonces cuarenta de distancia entre ellos. Perdón. 40 de distancia entre ellos, en esta dirección. Ahora seleccionamos la dirección 2, que va a ser esta línea. Y le vamos a poner que la distancia ahí es 95. Y le vamos a meter dos entidades. Ojo, esta arista no es la que queremos, sino esta. Y le cambiamos la dirección para que se posicione. Y una vez que tenemos esa posición, simplemente seleccionamos, vemos en isométrico, le agregamos un material que puede ser editar y le podemos poner el material que tú gustes. En esta ocasión vamos a poner una aleación de acero a 1060 común y corriente y le vamos a poner cerrar. Uh, siempre ocultamos este plano, seleccionamos el plano y le ponemos ocultar. Y nos podemos ir a calcular propiedades físicas del mismo. Y puedes tener acá tu volumen, tu centro de masa y tus características de momentos de inercia de este eh, dibujo. Este es el ejercicio que hicimos, una modelación básica a través de interpretación de planos. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en el próximo video.